Miren, eh, eh, recientemente el embajador eh, venezolano estuvo aquí en San Francisco de Macorís y fue abordado por los periodistas de esta empresa eh, Telenor. Eh, dice que el embajador eh, Alí de Jesús Uzcategui ha eh, ser cuestionado sobre la situación actual que vive el país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 Venezuela no es el modelo a seguir para preguntarle sobre lo que está sucediendo aquí en la República Dominicana, pero respetamos ¿no? la opinión del embajador venezolano aquí en República Dominicana. Ustedes saben la situación que ha estado eh, eh, enfrascada Venezuela durante los últimos años, luego que el presidente Maduro tomó eh, las riendas de este país, eh, donde hemos visto que muchos venezolanos han tenido que emigrar de Venezuela por las condiciones sociopolíticas que vive este país vecino. De hecho, aquí mismo en República Dominicana hay muchos empresarios, y no solamente empresarios, sino clase baja, clase media, que ha tenido que salir de Venezuela a buscar una mejor vida para ellos y para su familia. Aquí en República Dominicana hemos querido comparar la situación de Venezuela con la situación de República Dominicana. Eh, eh, de hecho, por ejemplo, yo he opinado en muchas ocasiones que nosotros vamos camino a una situación como la de Venezuela, pero todavía no hemos llegado. Sí se refleja y, y tenemos que comenzar a corregir ahora para no lamentar después. Corregir ahora para no lamentar después. Y yo creo que lo primero es, que hay que mandar un mensaje a los partidos y a los políticos, no solamente, y reitero, y soy, eh, eh, hago mucho hincapié, en que no hemos en, en, en, enfrancado solamente con el tema de, del PLD, no es solamente el PLD, son los, todos los políticos de los diferentes partidos que tienen a este país en un limbo ahora mismo eh, electoral, en un limbo donde no se sabe hasta el día de hoy eso ya hace, va a ser una semana de las elecciones eh, municipales y hasta el día de hoy no hay una explicación concreta ahí hay un técnico de claro más un coronel que es eh, eh, eh, eh, otro limbo porque esto es un circo no se sabe, este técnico no se sabe si está hablando la verdad, si está hablando la mentira él dice que, él, que fue golpeado, que no fue golpeado en una entrevista sale, muchos lo defienden diciendo ah, que él no va a decir que fue golpeado, pero entonces, por otro lado, lo dice. Entonces, como que hay, eh, la credibilidad en este joven se está poniendo cuesta arriba. Además, la interrogante de que cómo ese coronel llegó a pertenecer al equipo de seguridad de Luis Abinader, el candidato del PRM, si fue eh, asignado, si fue que él eh, lo conocía. O sea, hay una serie de interrogantes que uno dice, ve acá, ¿en quién, cre en quién creo? El, el mismo, por ejemplo, empleado de Claro, si ve algo sospechoso, una alteración, debió de reportarlo a la compañía, claro. claro, también compartirlo como lo hizo con, con, con el coronel, pero debió compartirlo también con la compañía oficialmente, decir, mire aquí hay un sabotaje que puede poner en riesgo el trabajo que nosotros realizamos, de parte de Claro. O sea, una serie de interrogantes que la verdad que es lo que yo, yo, Roberto Neri, exijo de mi parte a los partidos y a la Junta. Porque a mí nadie me saca que los partidos saben lo que sucedió igual que la Junta. Saben lo que sucedió, el por qué se suspendieron las elecciones eh, eh, eh, el domingo pasado. Y es lo que debemos de, de procurar, de que se transparente lo que sucedió. Porque vamos a una elección el, el domingo 15 de marzo, pero bueno, ajá, vamos a una elección sin saber lo que pasó. Y si ahorita eh, también Dios nos libre, porque yo creo que sería algo, bueno es posible porque aquí en este país todo es posible y ya quedó demostrado. Pero sería un asunto, el juidero yo diría. Ah, que se suspende la del 15 de marzo. Está en la posibilidad que se suspenda. Está porque se supone que debió de haber elecciones ahora el pasado eh, domingo 16. Debió de haber elecciones. Para, para todos era algo imposible. Yo mismo que comencé a darle seguimiento desde temprano, por ejemplo, la cobertura que hizo aquí Telenor y otros canales nacionales. Yo decía, es imposible de que se suspendan las elecciones, pero ahí están suspendidas. Entonces, eh, eh, no, no se sabe en quién creer. Entonces, Venezuela, con las declaraciones que dio su embajador, no es el mejor parámetro para nosotros buscar respuesta en ello. Porque ellos no han resuelto su problema de democracia. No han, no han resuelto su problema político, social, económico. Entonces, yo no puedo preguntar a una gente que no ha superado un problema de cómo resolver mi problema. Tenemos que buscar parámetros en otros aspectos. Y aquí todavía, y le digo, nosotros no hemos llegado a lo que es Venezuela y a la realidad que está viviendo Venezuela para comparar Venezuela con la situación que estamos viviendo los dominicanos. La situación de los dominicanos todavía estamos a tiempo, de darle un mensaje contundente a los políticos, que el que vaya a ser, a tener un cargo público, sepa que va a servir, sepa que va a hacer una labor social por su pueblo, por su país, no a enriquecerse, no a aumentar su cuenta personal, que eso es lo que tenemos que sacar ese chi a los políticos, que de por Dios, cuando usted sea electo, sea regidor, sea alcalde, sea diputado, sea senador, sea presidente de la república o sea en un ministerio, es para usted servir, no para usted irse a enriquecer. Eso no es una lotería, el país no es una lotería, el país es de todo. Y tenemos que estar claros con eso. Y eso es lo que debemos de defender, la sociedad civil, la juventud, los empresarios, la clase baja, la clase media, la clase alta. Porque todos estamos siendo afectados, de por Dios y Merc. Todos estamos siendo afectados con esta situación. Esto no es un asunto de que, ah, que el vecino, que a fulano, es todos que estamos siendo afectados con esta situación, de por Dios.